Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz día para todos, qué alegría que podamos encontrarnos iniciar este nuevo mes que el Señor nos regala. Iniciamos diciembre en la presencia y con la bendición de Dios. Primer jueves para gracias a Dios por nuestros sacerdotes, para orar por nuestro seminario, para encomendar a todos los servidores, los misioneros, los religiosos. Señor, en tus manos nos ponemos y te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por tu sacerdocio. Gracias, Señor, por tus sacerdotes. Gracias, Señor, por todo. Te los encomendamos, Señor. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, este primer jueves, este primer día de mes, vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 21, y luego versículos del 24 al 27. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, descargaron contra la casa, pero esta no se hundió porque estaba cimentada sobre la reca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó y su ruina fue grande. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, pues qué bonito esta palabra para este primer día de mes. No basta con decir Señor, Señor, sino que hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que edificar la casa, la vida, el proyecto sobre nuestro Señor. La roca firme. A veces nos embolatamos y nos perdemos en tantas cosas. Y este mes hay que estar muy alertas. Porque nos podemos embolatar en los regalos, en las comidas, en las reuniones. Y se nos embolata todo y lo podemos perder todo. El Señor es la roca firme. El Señor es aquel en celebramos en esta Navidad, Navidad es la fiesta de Dios, pero a veces se nos olvida y se nos pierde, se nos puede perder el Señor. Por eso los invito para que estemos bien vigilantes, como decía el primer domingo de Adviento, vigilantes, y el domingo pasado que meditamos el llamado a la conversión. Solo así será una auténtica Navidad, la Navidad en la presencia de Dios. Señor, danos la gracia de hacer tu voluntad. Amén. Feliz día.